Saludos comunidad biocéntrica. Bueno, hoy un lunes más y vengo a compartirte eh, bueno, el seguimiento de la, de la investigación que estoy haciendo repitiendo las sesiones enteras íntegras eh, que hice hace tres meses y medio en el grupo, en los dos grupos de iniciación que tengo de Biodanza. Y bueno, algunos resultados ya te los comenté en algún, en en algún vídeo anterior, entonces quiero seguir comentándotelo, eh, que, no, que no hace más que afirmar eh, lo, que, lo, que ya, lo que ya sabía, que, o sea, lo que ya descubrí que fue que la sesión... Sigue costándome eh, el hecho de hacerla íntegra, porque cuando la repaso para volver a poner las músicas y escucharlas y tal y cual, pues mi tendencia es cambiar una música, cambiar el ejercicio, modificarlo, lo que sea. Y entonces, no, estoy queriendo ser rigurosa con eso y al menos quiero hacer nueve. Y ahora vamos por las siete, ¿eh? la, la, la séptima sesión repetida. Entonces quiero hacer mínimo nueve, que igual hago más, pero de momento eso es lo que quiero hacer. Y entonces me sigue costando, ¿sí? lo hago, pero es, noto que tengo que hacer como decir: no, no, o sea, vamos a hacer esto porque esto es lo que quiero, pero esa es la tendencia. Eh, aún así, las consignas, aunque yo siempre me anoto palabras eh, generadoras, en la, en, en el, cuando monto la, la sesión siempre me anoto en la en, en los, las vivencias siempre me anoto alguna palabra generadora para que me oriente en algún momento ¿no? y, y, y, y aunque me rijo por esas palabras acaba siendo una consigna distinta esto es lo que ya te dije en otro en otro en otro vídeo también que te comenté que como viven las participantes, cómo viven la, la sesión, o sea, no les suena para nada que sea la misma que hace tres meses danzaron. Es más, que algunas veces incluso, bueno, pues no sé, como que la, la sienten como nueva, ¿eh? como, como nueva. Y es tanto, y, es, y ahora aquí viene, dijéramos, lo, lo último que quiero compartir contigo en este sentido, que es tanto que Está causando un efecto realmente integrador, ¿sí? integrador, eh, hasta tal punto que incluso en algún, en algún comentario la semana pasada, que era la sesión 7, pues eh, es la mejor sesión, ¿no? Como comentario, es la mejor sesión, me sentó como, como nunca hasta ahora o cosas así, ¿eh? y llevan cuatro, cuatro meses danzando. Entonces, esto me lleva. A, pues, a los grados de, de integración, ¿eh? a la integración entonces primero vamos a ver qué es lo que dice Rolando a, eh, cómo, cómo significa él a, la integración ¿eh? la integración de un sistema y esto lo encontramos en el tomo 2 en el volumen 2 de la teoría de danza ¿Mm? en el tomo 2 que habla de la hegemonía de la unidad y dice como concepto de integración de un sistema, dice, es el conjunto de procesos que relacionan las partes con el todo y que tienden a aumentar la estabilidad del sistema. Bien, entonces, uh, basándose en esa observación, Rolando afirma que esa eh, tendencia de estabilización, claro, es... es eh, no solo es constante sino que es evolutiva, de tal manera que él entiende que si hay cada vez más grado, dijéramos de, de, no solo de mantener la unidad sino de incrementarla, entonces él habla de que ese aumento y esa progresividad en, la, en mantener la unidad y el equilibrio, pues él lo llama como función de optimización biológica. Eh, dice que esta función, que él la, la, la, la, la, de este, la denomina de esta manera, dice: permite imaginar la creación de una técnica de manipulación de ecofactores, ¿sí? factores que vienen del exterior, que facilite la ultrasensibilidad. O sea, estamos hablando de que nuestro organismo, o sea, la BIOS en general tiende a esa, a esa unificación de las partes para generar más vida. Entonces, no solo mantenerla, sino potenciarla y eh, hacernos sensibles a ello, porque esto se da igual. El caso es que podamos percibirnos en esa, en esa integración, porque la integración se da. El organismo sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero el caso es tomar conciencia ¿sí? para, para ser eh, seres conscientes, seres lúcidos, para saber que estoy viva, que soy la vida. Y en este sentido, Rolando dice, la optimización biológica en el ser humano posiblemente es la misma de hace más de un millón de años lo que ha cambiado son los medios tecnológicos que, que regulan el contacto con los ecofactores. Y aquí es donde viene el concepto, de, o sea, la vivencia integrativa que propone Biodanza con esos ecofactores externos que propician que cada vez el ser humano sea cada vez más ultrasensible a la vida que es, la vida que me habita, la vida que me ocurre el viviéndola. Y de ahí las vivencias. Entonces, ¿cómo aprendemos? Esto es muy interesante porque ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo aprende la vida? ¿Cómo aprenden en, en, en la naturaleza eh, los animales, las plantas? Por repetición. O sea, si bien es verdad que hay un instinto innato, ¿sí? potenciales genéticos, ¿sí? que, nos, que nos conducen, que nos guían en esa parte intuitiva, ¿sí? las plantas pues eh, para buscar la luz, las raíces para buscar debajo de la tierra, ¿sí? los árboles, los insectos que polinizan, nadie les dice, ves a la flor tal, van. ¿no? O sea, este es el, el, el potencial genético. Lo que quería decirte es que aprendemos con la repetición y entonces nosotros como facilitadores y facilitadoras en la formación ya lo sabemos que nos dicen que insistamos sobre todo en el primer año en, en la fluidez serie 1, serie 2, en los segmentarios para eh, que el movimiento sea cada vez más fluido para poder conectar con la integración motora desde un lugar donde lo vital sea vital y lo fluido sea fluido, el movimiento más adrenérgico, colinérgico en fin, esto ya lo sabemos y, y también nos dicen que la repetición y tal y cual pero fíjate fíjate que quizás o sea es muy probable que lo que te estoy contando no sea nuevo para ti y, y, y bueno, pues mira, no pasa nada. no Yo comparto porque creo que compartir es nos enriquece a todas. Porque nunca, o sea, yo facilita, facilitando grupos de violanza desde antes del 2008, pues eh, hasta ahora nunca había repetido una sesión exactamente igual con el mismo grupo, sí que a veces uso sesiones para hacer presentaciones o cosas así que son las mismas, las pongo aunque siempre acabo cambiando algún ejercicio eh, pero en el mismo grupo hacer justamente esto que estoy haciendo no lo había hecho nunca y entonces a mí me lleva al, a los grados de integración la integración motora que es la primera, integración afectivo-motora, que sería más para el segundo año, la integración afectiva, propiamente dicha. ¿eh? Porque afectivo-motora es todo igual, pero cuando, si queremos ser más puristas es, el primer año sería como integración motora, el segundo sería integración afectiva junto con la motora que ya hemos hecho y integración epistémica, que esta es la que a veces está ausente, más de, de las que sería apropiado, creo, a mi entender. Se suele olvidar la, la, la integración epistemológica y es tan importante como las demás. Absolutamente tan importante como las demás si es que estamos intentando uh, ser rigurosos con biodanza, ser excelentes, como decía Rolando Toro, y, y, y llegar a un grado de integración real, ¿sí? no uh, hasta un punto, sino real, porque biodanza es esto, es integración motora, afectiva y epistémica. ¿sí? Entonces, que estoy, o sea Con, con, con la repetición de las, de las sesiones íntegras, lo que me estoy dando cuenta es que hace casi cuatro meses que hicieron la misma sesión y las participantes la viven con una intensidad y una lucidez que me está hablando de esta integración motora afectiva. Y solo han pasado cuatro meses. Y sí que es verdad que entre medio, pues evidentemente hemos hecho repeticiones de fluidez, serie 1, segmentarios, y claro que sí, claro que sí. Pero de repente, cuando la sesión es entera, pues los resultados que yo estoy descubriendo en las participantes cuando comparten es justo eso. Que les sienta extraordinariamente bien. El otro día hablaban varias de ellas, hablaban que es la mejor sesión de mi vida, ¿no? O sea, de su vida, que en Biodanza, que son cuatro meses, pero bueno, es igual. Y es la misma, exactamente misma, con las mismas músicas y todo. Entonces, como que percibe la secuencia de las vivencias, el. el el, el percibirse ella en un movimiento mucho más fluido y esto es la repetición, la repetición, los humanos aprendemos por repetición, los mamíferos aprendemos por repetición y esto es muy importante porque yo recuerdo que cuando salimos de la formación y empezamos a ejercitarnos como facilitadoras y facilitadores pues hay mucha inquietud de que los participantes no se aburran, que no sea siempre lo mismo. Uh, quizás este no es tu caso, pero esto suele ocurrir. ¿eh? No, no, no solo porque a mí me haya pasado, sino por el compartir de compañeras y compañeros facilitadores de antes, de ahora, y, y que están incluso en, en formación, que, que, que hablan de esto, de esto que a mí también me ha pasado. ¿no? en su momento, de que no, se, que no se aburran, que no se repitan, y hay como una ansiedad ¿no? de, de, hacer, de crear cosas nuevas y tal y cual. Entonces, fíjate qué importante es la repetición, ir repitiendo ejercicios para ir asentando el movimiento, la conciencia del movimiento para ir uh, sumergiéndose en, en, en la vivencia, porque es todo un proceso el llegar a la vivencia. El otro día una de las participantes, en, un, en, la, en la posición generatriz de, de dar y recibir, que ya la habíamos hecho, pues como... Como tres veces, eh, igual en estos casi cuatro meses. Ella me dijo, el otro di bueno, nos dijo al grupo, quiero decir, en la rueda de intimidad verbal, dijo que, que hubo un momento que en esa vivencia de la posición generativa se asustó porque eh, se sentía que estaba levitando. <risa> que estaba fuera del cuerpo y estaba envuelta de, de una luz blanca muy brillante y que se sentía con una levedad y una alegría uh, que no era estrepitosa, sino que era una alegría cálida y fresca a la vez. Esto es lo que ella contó. ¿no? Y que al cabo de un segundo dijo, ¡Uy! Y ¡Ay, qué será esto! Y entonces dijo, no, esto deja que, que ocurra. Y luego ya no le ocurrió otra vez. ¿Por qué? Porque es vivencia. Y la vivencia es en el momento presente. Y es única en sí misma. Y, y hace cuatro meses. Y se asustó. <risa> entonces, esto el proceso de, de vivenciar es todo un proceso. Nosotros cuando somos facilitadoras y facilitadores ya con, con una cierta experiencia, pues bueno, a veces perdemos esta, esta, esta perspectiva. Porque nosotros al facilitar, al hacer las muestras que debemos hacer para que los participantes no solo entiendan lo que estamos diciendo como propuesta de movimiento, sino vivencien, o sea, vean en vivencia y aprendan a partir de la vivencia, no para que se imite, ya lo sabemos esto, no para que se imite, sino como una muestra, pues nosotras como facilitadoras evidentemente hemos de entrar en vivencia en el en el segundo cero eh, eh, o uno, como mucho, porque no vamos a hacer teatro, esto ya también lo he comentado en alguna ocasión. Entonces, podemos perder la perspectiva de que vivenciar es un proceso. Entonces, hay personas que les puede eh, costar más tiempo o menos tiempo, o hay personas que pueden estar absolutamente cerradas a la vivencia, que eso también es otra realidad en la, en la que nos vamos a encontrar. Entonces, uh, bueno, a mí me ha parecido muy interesante poder recordar que es con la repetición que aprendemos. Y solo basta mirar a la naturaleza y, y a mí, por ejemplo, que yo ahora tengo un nieto, pues solo me basta mirarle a él para recordar cómo aprendemos ¿no? los humanos, cómo aprendemos con repetición, con la repetición. 70.000 veces el mismo cuento leído y al final lo relata él ¿no? es hermoso es hermoso, es, es hermoso poder tomarnos ese tiempo y ese permiso interno como facilitadoras eh, para, para que podamos repetir las cosas De la misma forma, quiero decir, o sea, que el contexto, que los ecofactores externos, por ejemplo, la música y la sesión, sean exactamente las mismas, porque me va a traer una información nueva. Y entonces, bueno, me ha parecido muy, muy, muy rico y por eso te lo he querido compartir. Entonces, quiero terminar con unas palabras de Rolando en la misma. En el mismo punto en el que habla de integración, eh, en el que dice que el organismo saludable es aquel que ingresa ecofactores que refuerzan su unidad y rechaza a aquellos que la ponen en peligro. Y nosotros estamos, como facilitadoras y, facilita y facilitadores, estamos en eso: que el organismo se vuelva cada vez más saludable para que sepa discriminar, <risa> que es una gran palabra esta. Entonces dice, el principio de optimización biológica implica que la vida tiende a crear más vida. Esto es muy bonito, ya lo sabemos. Los sistemas autorregulados, nosotros, tienden a perfeccionarse y están sujetos a evolución. Los no autorregulados tienden, tienen a su cargo el dramático trabajo de ensayo y error en la elaboración de los ecofactores. Entonces dice, y así termina, Dice, biodanza estimula cinco líneas de impulsos innatos lanzando haces de ecofactores sobre los potenciales genéticos, induciendo el proceso de optimización biológica. Bien, este es el mensaje que quería compartir contigo, esta es la vivencia que quería compartir contigo de la importancia de la repetición y que como facilitadoras y facilitadores nos demos el permiso interno de repetir Sesiones de repetir sesiones con la curiosidad de, de la vivencia integradora que propone Violanza, ¿qué va a ocurrir hoy haciendo lo mismo? Es interesante. Bien, pues nada, seguimos adelante. Uh, Espero que estos vídeos te inspiren o, o te motiven en, en algún punto. O si hay algún comentario, pues yo siempre los agradezco. Y si te suscribes al canal, pues encantada, porque así ya sabes que las redes sociales funcionan así. Contra más visitas y más seguidores, pues más se difunde. Y la intención es esa, es difundir. El principio biocéntrico, una praxis biocéntrica, real, eh, de autoindagación constante, de autoformación, de compromiso con la vida, de autorrevisión, como facilitadoras y facilitadores que, que somos. Gracias. Hasta pronto. Amor y servicio.